Señores, señores Hay unos políticos que tienen que estar en cuarentena ¿Cómo así? ¿Cómo así, Neto? ¿Cómo así? En ¿Cómo cuarentena, tengo una lista aquí de los Políticos, po, atención, atención Políticos que Y tienen, amigos míos Algunos, uh, algunos son amigos Que tienen Al que estar en cuarentena Dios. después de lo que, que pasó Que tienen que estar en cuarentena Atención, Rubio Pero ellos tienen que estar en cuarentena porque no le afecta nada Ya porque ellos están, tienen que estar trancados y nadie se va a dar cuenta, ve para que no duela tanto, eh. la cuarentena, el número uno, ¿quién es? Villa, el sindicalista, mírenlo ahí, el señor Villa, no aparece en los votos, dice él, tirando patas voladoras a esta hora, tiene es que estar en cuarentena, eh, eh, eh, el compadre de no ha vuelto más, eh, dame el número de ese hombre. Que no volvió más. Voy bueno, acá. El está activo en Facebook? es Facebook. El <risa> Facebook. El segundo. Rubio, lo está Alguien el segundo. Es verdad. El activo el Facebook. <risa> <risa> yo no está lo he vuelto a ver. Está cancelando los Facebook. Después de domingo. <risa> yo no aparece. No Así que. Tú le consejas a Villa que esté en cuarentena. Que esté en cuarentena, que sí, no le, sabes, le conviene, no 40 días, que lo coja sí. por 40 días. No, pero él, y saca mucho voto. Sí, no aparece. <risa> dice... Hasta los hijos lo traicionan. <risa> ¿Cómo los hijos lo traicionan? <risa> ya, pues es duro, dice es que los hijos no aparecen, que votan. <risa> Atención. El número dos. <risa> número dos, número dos. ¿Quién? El mercado necesita gente para que caiga saco. ¡Juan Bo! <risa> el carga gente... Tiene que estar en cuarentena. Mira qué si bonito. Siempre ¿Eh? eh. ha sido bonito. No, oye que si Juan no pasó. Yo no sé, ¿Y pasó, ¿Y pasó. Eh, no, según lo último, él todavía estaba. Yo creo que ahí pasó. Yo creo no, que ahí no, pasó. no, no, no. Estaba tallando nuestro amigo Juan Bo. Estaba batallando. Pero tiene que estar en cuarentena. ¿verdad? ¿Eh? Él, tú sabes que él es, es humano. O ¿Sabes que ahora le dicen la guagua humana? La guagua humana, porque okay. ponme video, hay un video por ahí. Y ya no la tiene que tener ese video porque tiene el grupo de equipo táctico. Es cagando gente ahí. Con él mismo se lo tiró al hombre. Pues está bien. Eso es solidaridad, Neto. Eso es ser solidario. El tercero, Rubio. El tercero. Nuestro amigo y hermano Francis <risa> <risa> Rodríguez. No, Neto, pero Dios Francis. Dios mío. Francis sacó muchos votos, neto La fuerza del pueblo lo apoyó. ¿Cuántos votos sacó Francis, eh? <risa> Hay que averiguar, hay que averiguar. Pero hay, tú, ca, no, hay que no, averiguar ah, eso. Espérate, neto, ¿por, qué, ¿por qué Francis? Porque Francis tiene que abrir el programa, no puede estar en cuarentena. <risa> no, sí, pero que lo coja libre. Que lo coja libre, un par de días. <risa> ¿Cuándo? Señor, el número cuatro, Rubio. No ten esto, Rubio, no. <risa> no ten esto, parece que es amigo de unos eh? <risa> cuantos. Isidro, del PRD. <risa> No, pero, y si no tiene dos entradas, vaina en agua. <risa> Sus mira, santis! y que todavía están buscando los otros. días no, y quién es este señor? Ay, Dios, porque hay señores, pero pongan los y ¿Qué mm. vaina es? ¿Y ¿Qué es esto? ¿Y este boycott? ¿Qué hay aquí con ya, esta lista? ¿eh? Son amigos, son amigos. Son amigos. <risa> el 5. <cinco, risa> el 5. <cinco>, el líder. Ya <risa> la Antigua. Tú me estás jodiendo. <risa> Mi líder, amigo mío <risa> y hermano. Fuera de la política y de todo. <risa> Tiene que coger cuarentena. <risa> líder. En las redes eso está caliente. <risa> Hay que tener cuidado. Para A ver, me llanta, que sale sale un video dije, dice YeYang uh, de una segundos. Wow. <risa> Buenos días. 200 comentarios. En la mañana dije. Nuestro dije, amigo. De mañana empieza ya está la gente comentando en los WhatsApp. <risa> un señor. Eh, la papá caballa, ella, ella. Que Aquí están tirados en el suelo los camarones. Momento de la risa. El que <risa> se ríe queda la cuerda. <risa> El número... ¿Cinco? Seis, no, el ah, es seis. cinco es el líder, no solo quiste, que está ahí. El número seis, Jorge Peña, el vicealcalde. que dice Peña? Ese, ese cabello. No pega una. No hay manera con Jorge. En cuarentena también. ¿Eh? ¿Eh? No, pasa, un pana, son pana. ¿El vice de quién? Bueno. Y la, la cabeza, no puede. ¿Eh? Y la cabeza. Uh -huh. <risa> Todavía la están buscando. <risa> Número 7. Cuarentena. Ese sí es malo en Manuel Trinidad. <risa> en cuarentena. No, ¿cómo? Ay, Dios mío. ¿cómo? Pero Manuel es una gente bien. El chicuncuya. <risa> <gente. risa> <risa> en no, cuarentena no hay una Trinidad. gente heavy. Es heavy, heavy. <risa> D <risa> que ya no falta, eh, por la di que seis votos sacó ese hombre. <risa> Oye, oh eso, ay, ay, ay. <risa> Neto, <risa> dije que, ¿cómo que llama esa calle? No, no, no es el nombre de no. la calle. La eh, no. ah, vale. <risa> <risa> el nombre de la calle, ¿cómo es? Sí, no, que abamo, abamo eh, la la a la, la, la Vicky. Vi no, no, no, la Vicky. No Señor, el, ve, el no número 8. No lo ven, va a estar cuarentena. El no. número 8. <risa> se fue en todos los cuartos a pique, Omar Hilario. <risa> no. No, Néstor, se está esperando el conteo. No, no, yo creo que está esperando el conteo, el conteo, <risa> perdón, eh, nuestro amigo Marilario, Hilario. Pero tiene que estar en <risa> cuarentena, líder, Oye, Una recomendación, eh, eh, pero Mario Hilario es un muchacho tranquilo, Néstor. Sí, mucho, uh -huh. mi amigo. Mi amigo. Mi ¿eh? amigo de la pueblo. fuerza del pueblo. Pero sí. tiene que estar en cuarentena, Néstor. Tiene que estar en cuarentena. <risa> Entonces, Viene uno ahora, un comandante <risa> en este ejército, un líder, ¡el chino! ¡El chino! ¡Hey, ¡Eso! <risa> Mi amigo y mi profesor. <risa> Nuestro hermano y amigo de Alianza País. El chino. <risa> El chino. Esta, ¿cómo yo voto, eh? Este es este peor. ¿Cuánto sacó? hace <risa> ¿cuánto votó que sacó? Este es peor. El rubio tiene un conteo raro. <risa> Tiene que decirlo, tiene, ¿tiene yo, que decirlo, tiene que decirlo. Me metiste en Olvídate, me oh, me eso? Me en yo soy responsable. Señores, el número 10, ay, ay, ay. nuestro amigo pataleó y pataleó, <coughs> <coughs> Jevry Smith. Ey, hey, hey, mi, mi amigo. Ey, es amigo, es mío, amigo, es mío. Pero tiene que estar en cuarentena. Nuestro amigo Jevry tiene que estar en cuarentena. Tú sabes algo que a mí me gusta la camisa después que yo soy amigo de Jeffrey. <risa> ¿Te motivó? No, me motivó y un hombre que pero tiene que estar en cuarentena. <risa> y la ñapa. <risa> y la ñapa. Quiero que me den un aplauso, por favor, todos que estén aquí. Espérese. <risa> cuando yo diga el nombre. La ñapa, el, el, el, ¿cómo es? El soberano. El soberano de, de, de, de cuarentena. El soberano de cuarentena. Que tiene que estar en cuarentena. Que tiene que estar en cuarentena con todos los médicos ahí, en Cruz y Miñán ahí. Con todos los médicos, con el ejército cubano, que son todos médicos ahí. ¡Richard Tejada! ¿Sí? En cuarentena. No, no busco fotos en esto, ahí. No busco fotos. No, eh, ya ya, ya eh, tiene eh, comprado. hey eh, eh, hey eh. hey Richa, ya la tiene comprado. No, tengo que decirle algo a mi, a mi amigo Richard, que lo veo medio incómodo. La no, no, esto es Chercha. Él sabe que esto es Chelcha. Esto Él es chelcha. sabe que yo le, le, le tiro muchas vueltas, <risa> pero esto es eh, nada personal. Sí, esto es personal. No, y hay unos fresquitos por ahí también que con cosas personales no se relacionan sí, Pero no. tiene que tener cuarentena. tiene que tener cuarentena. Tiene, tiene que tener en cuarentena. Tiene que tener cuarentena. Señores, vamos a. Que se retire, fue aquí que lo dio sentado yo <ríe> sí. estoy. No, iba a estar en cuarentena, ahí ve el programa. Tiene que estar en cuarentena. <ríe> que tener cuarentena ya. Ay, Dios mío. Señores, esto es una chercha. ¿sabes? Esto es relajado nada personal con ninguno de los candidatos. Son mis amigos: Francis, Yeyan, Omar, Yeury. ¿Eh? Eh, así que esto es, ahí viene Neto. Eh, eh, cuidado, oh, seguridad. Seguridad para Neto salir. Esto es una checha, esto es para reírse, para compartir. Ustedes saben que esto es una forma de entretener. Eh, Nada Mira, personal. mira, ahí, ahí está Margar, que habla del chino, <risas> ve, ve, éste, ve. Ve lo que dijo, ve. Respeta al chino, fue este. El chino es mi amigo, mami. Ya está la mamá sí, mía lo, ahí. No. Lo queremos, chino. Son del coro del coro de, del chino y de que respeta al chino me digo ahora <ríe> da, llama, le bajó línea yo le y <ríe> <ríe> bueno, digo esto es una chercha, esto es una persona esto es para relajar, para que la gente que está en, en su casa eh, eh, se relaje usted puede, bueno, neto quedan cuando, dos minutos queda el programa todavía, sí. para que la gente llame llame y tire su cuarentena y, y tire eso de quién tiene que estar en cuarentena 725 0505 quién tiene que estar en cuarentena de los políticos de los políticos hey, pero ilis <ríe> Neto e e Ey, y nuestra amiga Liz Este <ríe> de, desbrazado, Neto Neto se ve ¿Eh? Tito Marte Tito Marte Ay Dios, no, no yo no. oye, que, que siempre <ríe> me siento Ey, Rafi no Rafi Cota <ríe> Hay que decir la parte 2 de, de la cuarentena Y pum, sí, le doy y, pueblo? ¿y pueblo? Pum, oh, oh, <ríe> Osalito, pum, ¿cuánto sacó?